Un stripper, un stripper clandestino, señores, en el toque de queda. Un video subido en YouTube por el programa. Resumen final de la cadena de noticias mostró cómo en pleno toque de queda se desarrollaba un show en un establecimiento cerrado que incluye strippers violando todas las medidas asumidas por las autoridades para reducir los casos de coronavirus en República Dominicana. De acuerdo a lo informado el medio televisivo, el show clandestino. Habría ocurrido en Samaná, la policía informó la detención de varias personas que participaban en ese remeneo. Que había un miren eso, señor. Vamos a darle cabida a eso, vamos a darle volumen. Medidas de prevención contra el coronavirus en el barrio La Torre del municipio Sánchez. Eh, miren ahí cómo estaban eso stripe en un negocio en Sánchez-Samaná. Oye. Señores, ahí estaban andando en cuerpo y alma, estaban andando ahí. ¿Eh? En villano, en chivado, que estaba Señores, hay un informante siempre en todos los lados. Esto no es que dique, no se ha puesto color de hormiga, ¿eh? Mírenlo ahí dentro de gente en una fiesta clandestina. Ya esto, con, tu, con esta vacuna, la gente tiene que abrir este país. Pusieron el toque de queda ahí para que no digan que no lo, ah, no lo quitan. Imagínate, ya... A okay. las 12, ¿quién va a salir? Ay, no. no, la gente sale, la gente sale. La gente tiene un no, deseo. La, no, no, la tranquilo. gente tiene un deseo de salir, que eso es increíble. Que andan con 500 personas, bolsillo, pues, pues, permiso. <risa> Ey, Pinto, está hablando feo. Está hablando feo, Pinto. Señores, ahí estaba en Sánchez-Samaná, un establecimiento con striper ahí, muy buena moza, por cierto, las striper. Ah. ¿eh? Muy buena moza. para las de tripe Villalona, como a usted le gusta. ¿A eh. Bueno, que imagínate. Tú. Bueno, sí. Ellos se tiran Si él de hacerle, hacerle a esa gente que estaban ahí viendo a triple imagínate tú. Estamos en República Dominicana, que aquí, aquí todo se va. Vale. Cuando eso. se vaya a acabar el mundo, ven pensar por aquí, dando la vuelta y va a terminar aquí. Comenzar, eh, se llevan a triple tripe, de la gente. No sé, llevan esa mujer. Eso preso de una costalla sí, adentro. Mira, a ver si se llevan esas mujeres. Este muchacho no es fácil, Dios mío, ¿eh? No, los no strippers de, deben. Yo siendo policía. ¿Qué sanción usted le pondría a esos strippers? Vamos a ver, 809-725-0505. ¿Qué castigo le pondría a usted? Yo siendo esa policía me quedaría. A esas dos strippers que están ahí incumpliendo con el toque de queda. Yo me quedo ahí siendo la policía. ¿Eh? Oigan. ¿Qué tú le harías? ¿Qué tú le harías? Yo siendo policía me quedo ahí. Te quedas con ellos. Hay que meterle su multa, hay que meterle uh -huh. su multa. Hay que meterle su multa porque eso está ilegal. ¿Tú te quedas? ¿Eh? No, yo me la llevo. Yo me la llevo para el destacamento. Siendo ¿sí? yo policía, yo me la llevo para el destacamento. ¿Qué usted le haría a esa persona que está irrumpiendo la, las reglas? en lo buena? Ernesto, ¿cómo está tú? ¿Cómo está hermano? Bendiciones de Dios para usted y su programa. Amén, hermano, igual para usted. Julio César Pimentel. ¡Julio César! Los tiene, lo conoce aquí, Julio César. Ustedes están al Tengo compromiso contigo. Me gustaría sea hasta tu manager. Y tu la, ¡Ay! ¡Ay! ay. ¡Atención! Johan Segrua y Noé Abreu. ¡Ay, ay, ay! Oye, bien. Tú tienes un. Oye, escúchame bien. Dame dos minutos, un minuto. Tú tienes un flow maravilloso. Un flow que tú vas a llegar lejos, Neto. Gracias, gracias. Oye, Neto, si tú te pones como tú vas, mira, yo soy un oyente de tu programa. Gracias. Sí, aquí mi familia es un hombre de hogar. Gracias, un saludo para ella. Tengo siete muchachos para que no te pierdas. ¿Cómo? ¿Siete? Cinco hembras y dos varones. ¿Cinco hembras y dos varones. Oye, Neto, te voy a decir sincero. Dime. Mira, tú, yo todo lo, los lo videos tuyo lo veo. Gracias, Estoy gracias. Estás emocionándote calladito, así te voy a llevar una fiesta de chapuzón un día de esto. ¿Cómo? ¿Cómo, eh, primera fiesta! Estás tranquilo cuando abra el chapuzón. Cuando abra el chapuzón. Oye bien esto. Pero recuérdate bien, las leyes son leyes. Sí. Esas mujeres tienen que dar un castigo de una multa de 20 mil pesos y 10 días presa. Y 10 días presa. Oye bien, y al dueño de la discoteca, metele 3 meses y 100 mil pesos. Ay, ay, de ahí queda. está Julio César. Ahí está. Bendiciones de Dios para ti. Cuídate mucho. Amén. Para toda su familia también. Ahí está Julio César, que siempre es fiel con nosotros. Un aplauso. Gracias por esa palabra. Que eso, ese es el resultado de un gran trabajo que estamos haciendo. No yo solo, sino un grupo de amigos. Yo, no soy, yo soy la figura, pero no soy yo solo. Es un equipo. Cada quien pone su partecita. Muchas gracias, señores. Vámonos a una pausa y retornamos en breve con más informaciones. ¡Vamos allá!